Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Top Spin... Se me había olvidado por un momento el nombre. En el Top Spin 3, en el modo carrera, tercer capítulo. Y en el capítulo anterior llegamos a eh, ser junior y poder ya empezar a disputar diferentes torneos, diferentes encuentros que perdimos... Aquí jugamos el primero, eh, nos lo flipamos y jugamos en difícil. Nos tocó el primero del ranking, que ya es mala suerte. Y bueno, quedamos en cuartos de final. Luego jugamos en febrero y dijimos, venga, vamos a retroceder un poco, vamos a jugar en fácil y nos relajamos un poquito. Nos tocó el cuarto mejor del ranking, o sea que bastante bien mi suerte en ese sentido. Así que ahora no sé si jugar eh, omis o no, pero bueno, se supone que es más fácil. Que ya hemos jugado aquí, tío. No, no tengo ganas de jugar aquí. Mira, me da juego a tomar por culo. Vamos a jugar aquí en tal... ¡No me jodas, colega! ¡No me jodas, tío! O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Norieja? ¿No? Otra vez tú, ¿no, tío? Otra vez el mejor de todos. Vale, ¿qué hacemos entonces? Vamos, eh, nos retiramos del torneo. Vamos a retirarnos, todo enfadado, ¿sabes? Eh, estaba a punto de retirarte? Sí. Sí, vamos a retirarnos, a ver qué pasa. Ganador del torneo, es que ha ganado él, el mamón. Eh, vale, salir del torneo y, ojo, puntos de temporada más 2. O sea que ganamos puntos, ¿vale? Aunque Múnich podría estar bien, ¿no? Que es hierba, pero bueno, vamos a jugar el, el fácil y contra aquí un juego. Contra Hanhu General 51. Eh, no me da tiempo, tío. Voy a tener que hacer una foto, ¿eh? Va bastante abrigado. Vale, mi objetivo para mejorar el personaje y hacer algo con nuestras vidas. Va a ser mejorar la resistencia, la velocidad El saque y la volea Creo que voy a pasar de ello Pero sobre todo la derecha Y el revés y la potencia Creo que será lo suyo Que habrá que mejorar Qué pena que no haya una estadística de precisión o algo Porque sería lo suyo Y es que además Tienen ya la velocidad un poquito más subida Y como veis Es que no fallan ninguna Además, Bueno, no fallan ninguna Pero llegan a todo Con lo cual se hace el punto todavía más largo Y más complicado La marca era Babola. No Demasiado pronto, creo yo Qué putada, tío míralo, míralo cómo está con las pulsaciones ¿Sirve de algo? Tampoco veo yo que sirva de mucho O al menos no lo noto yo demasiado ¡Vamos! Tenía que haberme acercado ahí, ¿eh? Pero es que no veo la profundidad. Me cago en todo lo que hable del juego este, tío. M -m -m que no me pusieron un marcador ahí de profundidad como en el Toe 4 Cuatro, tronco. Que me sería súper útil. Y me jugaría muchísimo mejor. Porque es que nunca tengo la certeza de dónde va a dar la bola de profundo, tío. Nunca. No. Bueno, pues... Nada, 3-1, tío. Al menos hemos ganado un juego. Pero... Pero no hay manera, ¿eh? No hay manera, tío. No hay manera de ganar. Eh, bueno, vamos a, a volver a intentarlo. Estamos en mayo ya. Vamos a Teranga. ¿Este es el de madera? A lo mejor este es el de madera. Vamos a darle. No, no es el de madera. Vale, jugamos contra Floquet. Eh, tío, es un francés. Debería ganarle. General, 56... Buenísima Muy buena, vamos Venga, va, va, va Este se nota que es peor, eh Que el otro O es menos rápido, yo qué sé O a lo mejor la superficie Claro, de momento Los notas esto, en cuanto aprietan la bola Por lo general Se les queda en la red Joder, colega Buena Buena, va Ahí está, apretamos un poquito ¡No! Bien, el paralelo ese, vamos Vamos Venga, va, ¿eh? Lo tenemos ya casi Ahí está 2-0, ¿eh? 2-0 ¡Qué mierda! ¡Ojo, eh! Y yo, hemos, nos hemos defendido bastante bien la, las cosas como son, ¿eh? Nos hemos defendido bastante bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, tío, cuando quiero hacer el golpe ya... Definitivo, no me sale Se defiende muy bien con paralelos, el colega Buena Buenísima esa Subimos Ahí está Más bajita Bien Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, sí señor. Contra el floque, tío. Bien. Por fin me ha tocado un francés, digo, un manco. <ríe> bien, bien, bien. Qué faltoso. Eh, pues ahí lo tenemos, tío. Ahí lo tenemos. Hemos superado el primer level, tío. Por fin. Más 85 puntos de experiencia. Me cago en Panini. 85. Con 85 vamos a, a subir bastante, ¿eh? ¡85! Venga, eh, nos toca el siguiente... Eh, yo tengo área de jugador, menos... El pelirrojo este otra vez... El Rupich este... Pues le vamos... Vamos a vengarnos, ¿no? Vale, vamos a mejorar un puntito la velocidad... Nueve puntitos... La resistencia... Y ahora vamos a ir con el, La potencia... Y ya está, de momento no podemos hacer más nada... Vamos a tener más velocidad, más resistencia... Y, y lo dicho, algo es algo, ¿no? Así que venga, vamos a ello, vamos a jugar contra el zanahorio, vamos a ver si podemos ganarle ahora, y, y, y eso, ya está, no hay mucho más, pista diferente, esta vez jugamos en tierra, eh, vamos a por él. Vale, se nota más fuerte los golpes, no sé yo, ¿eh? No sé yo si se nota un poquito más fuerte. Creo que sí, pero bueno. Madre mía, me como la bola tú. Lo estamos echando un poquito para atrás, ¿eh? Vale, bien abierto ahí el ángulo. Ahí lo tenemos. Sí, se nota, ¿no? Bien, me entra el saque. ¡Ojo! Me entra el saque, vámonos. Con saques potente, ojo, si, si domino el tema del saque me puede dar puntos, ¿eh? Y de hecho podría darle puntos al saque. Me noto, me noto muchísimo mejor, ¿eh? Mira, mira qué golpes. Mira qué golpes. Buena, aquí apretamos. Uy, que me ha hecho el paralelo, no me lo esperaba. ¿Buena? ¡Bien! ¡Eh! Muchísimo mejor. Y la resistencia. Mira, mira, mira, mira cómo está el, el... corazoncito, el marcapaso. Está de puta madre. Está... Está todo frío. Le hemos puesto ahí refrigeración líquida al marcapaso. ¡Vámonos! ¡Ay, qué pena ese golpe! Lo tenía ya. ¿Lo ves? Esto ya está siendo más entretenido, tú. Porque... Estoy pudiendo hacer ganadores Ay, qué pena Que no la he llegado a pillar Ahí está, en el momento Bien, lo tenemos Todavía no, ¿y este? Flojito Ángulo Y ahí está, ahí está A los pies A los pies, mira la cara que tiene Ojo, ¿eh? Ojo Ojo piojo me he dejado todo el paralelo Queriendo ¡Ojo aquí! ¡Puf! ¡Toma! ¡Toma passing, amigo! ¡Toma passing! A ver si podemos hacer alguna miniatura ¡Pum! Vámonos Me gustaría una vista más Diferente, pero bueno Hemos dado ahí, Pero es que no sé cómo apuntar Estoy apuntando al máximo para abajo Y aún así se me va el... La bola Y se me va de fondo, ¿sabes? Buenísima ¡Vamos! Mira que entraba tú. Ya pues, ¿eh? Segundo partido ganado. ¿Contra quién? Contra el que era el cuarto mejor, ¿no? Venga, para tu casa. Ahora no te pillas punto y ahora te van a adelantar todos. Venga, va. Ocho puntitos tenemos ya de... Y más 120, ¿eh? ¡Ojo! De hecho, podría quitar aquí uno, por ejemplo. Y darle al resto unos... Todos esos. Y así el resto como que lo mejoro, ¿no? Venga, me convence. Vamos a ello. Eh, jugar. Vamos a ello. Clasificación. Ok. Premios en carrera. 50.000 en total, ¿no? Eh, ojo, ojo, ¿eh? Que me pongo ya a sacar pro. Ahí está, ¿eh? Increíble saque. ¿Por qué he mejorado la potencia y no la derecha y el revés? Porque como veis los golpes... Bueno, se ha notado ahí, ¿no? Porque como veis aquí los golpes... Que hago son variados, ¿no? Son de derecha, de revés, de tal Con lo cual prefiero mejorar la potencia que engloba todos los golpes Incluso el saque, ¿no? Diría yo que, que otra cosa, es que si me saliera el maldito Saque, tío Buena Qué lástima esa Vamos este tendrá que ser, se supone que bueno, ¿no? Vale, creando un poquito más de ángulo. ¡Ay, ah, la definición, colega! ¡Ojo, eh! ¡Qué asqueroso! Bueno, ya no hemos llegado. ¡Ojo, eh! ¡Que hemos llegado a esa de, de la derecha! ¡Increíble! Que no hay manera de hacer un saque en condiciones, colega Venga, tío Hay que intentar ganar el saque porque el nuestro nos ha costado Y... Y al menos meter bola Y que me tenga que hacer el ganador O sea, las cosas como son He fallado el, el primer... Punto ¡Ojo! Buena Buenísima esa ¿Buena? Bien. a ver si podemos hacer. Joder, ya se me ha ido ahí. ¡Mierda! ¿Algún paralelo ganador sería lo suyo? ¿Buena? Buenísima. Bien, tío. Un ganador hacía tiempo ya, ¿eh? Madre mía, el pasos. Está ya tope, ¿eh? ¿Te imaginas que me desmayo, tío? ¿Buena? vamos. ¿Qué mamón? Vamos, se la jugó. No me lo creo, tío. No me lo puto creo. Y cada vez que hago el saque, tío, pruebo de una manera diferente, ¿sabes? Bien, se la jugó, tío, se cansó. Vamos, tenemos eh, punto de partido, ¿no? Se supone que es. Es que no, no he visto si ha puesto punto de partido. Vale, cuidado, bien. Pues hemos ganado, ¿no? 4-3, hemos ganado, ¿no? Vamos, vamos, vamos, vamos. Pam, llegando al encuentro, ¿eh? O sea, llegando a una hora del encuentro ya. Una horita de vídeo, madre mía, en este partido no sé cuánto tiempo hemos estado, pero un buen rato. Eh, 10% de primeros servicios, colega, un 10%. Más 160, sí señor, más 160, ahí lo tenemos. Enhorabuena, has ganado el torneo Dakar Tournament en Teranga, sí señor. Pues nada, tenemos un torneo ganado, ganador del torneo, pues el Matusalén Len, España, se ha perdido en el torneo cero. ¿Cómo que ah, claro, set, claro, es que estoy, estoy tonto? Claro, set, perdidos, cero, lógicamente, porque solamente es un set. Premio de torneo 62.000, Lo que no entiendo muy bien es el, el dinero, es algo anecdótico, ¿no? Porque no puedes comprar ropa. O si sea, a lo mejor luego puedes comprar ropa. Puntos de temporada, ojo, más 40. Nos ponemos ahí en la clasificación, nos ponemos el 25, tú. Pues ahí estamos. Hemos subido ¿cuánto, cuánto hemos subido, tú. Es una locura. Estábamos el 100, pues habremos subido bastante, entiendo. Bueno, claro, es que el número uno ahora mismo tiene que estar... Está el Noriega otra vez con 256, pero es que estos dos van ganando todo el rato. Van ganando, quedando en semifinales, o, o sea, finalistas, perdón, o algo por el estilo. Pero pff, van ganando todo el rato. Y el tercero también, ¿eh? No está muy por debajo Mira, aquí está el Kanju Que es con el que perdí yo O sea, es que también estaba top arriba, tío Estaba también top 12 Pero bueno, nosotros ya somos... Nosotros somos ya top 25 Así que mira, bien en ese sentido Y ya podemos mejorar a nuestro jugador Tenemos muchos puntos para darle No sé, el drive... Sí, ¿no? Le doy a tope al drive Ya está, pues mejorado, gente ¿Quieres guardar los cambios? Sí Vale, eh, próximo torneo. Vamos a jugar el torneo de Estoril en difícil. Pero hemos mejorado al jugador un poquito. Y además, he hecho los deberes. He mejorado mi saque. Así que vamos a ello. ¡Hombre! Norieja la vieja. Norieja la vieja. Vamos a ir a por este tío que nos ganó en su día. Y que además ocupa el puesto número uno del ranking. De Junior, que es en el que estamos Aunque Junior, Junior, no es que seamos muy... Ya sabemos quiénes somos, ¿no? Matusalén Len, el cual tenemos no sé cuántos años Pero bastantes Vamos a jugar, vamos a jugar, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos, vamos vamos Vale, eh, Drive... Bueno, no me ha dado tiempo Es que tenía que haber hecho una foto, me cago en todo Que empiece a sacar yo porque es una pequeña ventaja, se supone Así que venga, ahí está vieja la vieja eh, residencia en Monte Carlo, no saben nada, ¿eh? Como La Garbiñe y muchos otros tenistas ahí para, para que les cueste un poquito menos, ¿no? El tema de los impuestos y todo el rollo. Lo cual también en parte es lógico, ¿no? Eh, madre mía, qué posición, ¿no? Vale, pues genial, empezamos con una ligera desventaja que es el servicio. Pero si no perdemos nosotros ningún servicio, como digo... Eh, Podemos re reventarlo. Tío, el juego este se ve muy bien. Las pistas y todo. Vale, vamos a ver cómo estoy yo de sincronización. Toma esa, crack. Toma esa, crack. Y además me voy a atrever hoy. Es que bueno, estoy un poco acojonado. Como siempre, vamos. Él sí que está acojonado. Ha visto a este calvo, a este viejo calvo. Y, y, lo, y lo voy a reventar. Estoril, estoral. Cada día te quiero más. Eh, vamos. Vamos, te reviento, payaso. Te reviento. Buena. Las pelotas cada vez mejor, ¿eh? Una es vez que hablo y, y, y le empiezo a pegar mal. Pero, vamos a ello. Joder, es que aprieta y no veas, ¿no? Con el golpe ganador, con el golpe potente, eh, se nota una barbaridad. Pero bueno, tiene que, tiene que hacerlo y tiene que entrarle. O sea que, a ver, eh, si lo ha hecho es porque ya estaba. Ya estaba apuradito No sabía cómo ganarme Pillaba todas ¡Mira, mira, mira! Pues fuera Qué lástima Vale, estoy intentando centrarme mucho en el... En la calidad del golpe Lo que pasa que, claro No hay ninguna visualización aquí De golpe Le voy a hacer una dejada luego Que ya sé cómo se hacen las dejadas, colega ¿Buena? Mierda, tío Muy buena, sí señor le aplaudo yo también, toma. Tres aplausos para ti. Venga, va. ¿Qué hace el muñeco? ¿Por qué se me ha ido a la izquierda? Esto va mal, esto va muy mal. La, la, la, la. Esto va fatal, ¿eh? Vamos a intentar eh, pff, engañarle como podamos. Porque madre mía, esto, esto va muy mal. Me cago en panini, tío. Voy a seguir... ¿Pero qué dices ahora? Vale, Me cago en la puta Pablo, oh, cago en todo el Norieja este Tío, vete a cagar Campeón Mira, si tiene Tiene, tiene el pelo raro Lo vamos a reventar a este tío ¿eh? A este tío lo vamos a reventar un 3-0 o algo Ya ya cuando mejore te vas a cagar Amigo ya cuando, ya cuando mejore te vas a cagar Ya tenemos un rival de por vida Ya tenemos un rival de por vida y encima no ha ganado Menos uno en la clasificación Estamos el 26, no pasa nada Vamos a jugar otra vez en difícil ¿Por qué? Porque yo lo valgo. vamos a jugar mejor Vamos a ello, me cago en panini, en panina en super... No, me jodas, otra vez tú ¿Pero qué pasa? ¿Qué te he hecho yo te daño? ¿Qué te he hecho yo? Tiene mucha resistencia, bolea, ¿no? Pero bueno, vamos a ello Estoy, estoy vamos, tilteado, no lo siguiente Montecarlo Venga, vámonos Y saca él otra vez, tío y saca él otra vez. Me cago en panini. Bueno, no pasa nada. Tenemos que hacer mejores saques. Claro, lo que pasa es que yo el saque lo he practicado con un nota. Que tendrá la habilidad de saque estupenda. Y bueno, ya se acojona, ¿eh? Ya se cojonado. El primer punto lo suele perder. Solo digo eso. Los demás lo suele ganar. Así que... Cuidad. Cuidadito. Pero no tengo nociones de si le he dado tarde. O le he dado pronto. O qué. Estoy cabreando, ¿eh? Me estoy cabreando porque he practicado durante una... Puta, ahora. Literal. Que si el saque, que si voleas, que si no sé qué. Y ahora no me sale nada, tío. Ahí está. Ahí sí me ha salido. Pero le ha dado igual. La ha pillado exactamente bien. Vale, como veis, está muy. No me lo creo, tío, y no me entra la dejada la... Buena Vale, se desespera Esto lo voy a ganar, esto lo ganamos Venga, va, uno iguales Golpe potente, ¿eh? Habéis visto, me la he jugado y me ha entrado Vamos Cortamos un poquito, que estamos en hierba Y ahora apretamos Vamos Corre Mierda, tío Qué lástima. He estado todo el rato pensando. Venga, aquí le, le pego, le pego preciso, le pego eh, fuerte, no. Me han tío. Me han Muy buena. Joder, qué mamón. Y yo basta ya de que me salga el, el puto número uno del mundo, tío. Basta ya de tener esa puta mala suerte del puto cuadro, colega. Basta ya. Que quiero practicar, no no con... Joder, que quiero jugar mejor, colega. Y no me sale. Me cago en la puta, que impotencia. Ganador, y encima no ganas. Pringao, que eres un pringao. Él no llega a este. Se clasifica y luego en semi pierde. Anda, anda. Salir. Menos uno de clasificación. No pasa nada. 27, me gusta mucho ese número. Me bajo un poco. Vamos a bajarnos, anda. Vamos a bajarnos, vamos a bajarnos. Tailandier. Venga, vamos a ello. Uf, tío, qué putada, joder. Y otra vez no he visto la estadística del nota este. Me cago en panini, ya. ¿No se pueden ver así o algo? No. Venga, vamos. Vamos. Vale, ahí se me ha ido. Eh, el golpe fuerte, gente, se me ha ido ahí. Que le doy muy tarde, tío. Le doy muy putamente tarde. Buena. Dejada. Paralelo. ¿Eh? ¿Qué le da? ¿Cómo? Que le da el botón, tío, los cojones. Le da el botón por si acaso, pero creía que se quedaba en la red. Eso, eso es así. Pero, tío, de verdad, qué puta mierda. Coño, estoy enfadado. Para que no me salga juego difícil, colega. Tomad por culo. Juego contra Nuele, Hombre, por fin, es alguien diferente. Vamos a ello. No me da tiempo de sacar el móvil. General, 52. Mucha resistencia. Velocidad, 52 también. Ok. Buena. Ya está, lo ve, la profundidad de mierda, tío De verdad, que es que no veo Es que no veo, es que no puedo con este juego Porque es que no veo, tío No veo Claro, con la pelota de máquina es muy fácil Porque trae la siempre al mismo sitio A la misma profundidad Que yo, ese es el puto problema que tengo en todos los putos juegos La profundidad, colega Bueno. Venga, va, va, va Vamos, lo hemos jugado muy bien este ¡Ojo! ¡Ojo lo que ha hecho! Pues menos mal, porque me la ha salvado, creo yo, ¿eh? Creo que se me iba fuera. El golpe potente se me iba fuera tú Vale, bien, bien, bien, bien, va. 40-30. Vamos a ver aquí qué tal él. El... Vale, bien. Al menos me está entrando tú. Buena. Bien, lo que pasa es que no aguanto mucho esta cámara, tío. No, no me gusta. Me he jugado el saque fuerte, gente. ¿Por qué? Porque ya lo controlo y sé que le doy hasta perfecto. Ese saque lo hago perfecto. Os lo digo en serio. Lo que no hago bien es la puntería. Y aquí debería jugarme también el golpe fuerte. ¡Ala, ala, ala! No me puedes dar más tarde, tío. He hecho ahí? Otra vez. Tío, de verdad, no sé qué me pasa, tío, jugando aquí en un, en un partido normal. No es tan fácil colocarse y hacer todo eso, tronco. Vamos a sacar fuerte y cortado. ¿Habéis visto cómo me la ha jugado? El segundo saque a 175. ¿Por qué? Porque tengo plena ya confianza en el saque. Lo que no tengo confianza es... <ríe> ...en ajustar el saque, ¿sabes? Donde yo quiero. Vamos... Tío ya está bien, vamos. Buena, bueno y la que mete y la que mete el colega, ¿sabes? De repente, bum, hostias limpio, ¿le saben mejor esa? Buena, buena vamos no llego ojo que sí he llegado en verdad pero no me lo creía eh... no te enfade hombre que te quedan seguro tres años de vida no es para estar enfadado va un sacazo buenísima veis si saco así tu casa y yo dicho... No me lo creo, tío, es que no veo la profundidad de esta puta pelota De verdad, que no la, no la veo Bien, ya está Ya hemos ganado, fácil a la, a la primera, eso sí, ¿verdad? A la primera No muy fácil, pero bueno Es que, tío, de verdad eh, Uf, cuesta esto, ¿eh? Cuesta Más 100 puntos de experiencia, ni tan mal, ¿no? Realmente. Vamos a ponernos, yo que sé, potencia o yo que sé qué, tío, pero vamos. ¿Vale? De momento, así se queda todo. The. Ojo, en ¿eh? Que jugaríamos la final contra el Norieja si ganamos a este tío. O sea, es probable, porque el Norieja ha ganado al Rai. Así que vamos a jugar contra el Hatzfelder. Capaz soy de... 48, volea 68 O sea que va a subir muy probablemente eh, Resistencia, resto, tal Vale, tiene mucho en volea y en potencia Y en servicio Vamos a ello Sube ¡Qué ¿Veis que no veo en la profundidad, tío? Que quería que daba en, en, más o menos en el cuadro de saque a la derecha, tío Ostras, chaval Es que es flipante Que no vea nada como él, lo ve. Tampoco lo habrá visto. No lo habrá visto. Pff. Venga, para que me, para que subas a la red crack. Mira qué globo. ¡Ja! Mira qué globaco, ¿eh? Habéis visto que, que aprende cositas, ¿eh? Cortado. Ojo. Globaco y buen remate Bien rematado, mamón Bien rematado, mamón Venga, va Me cago en todo No me ha salido bien el, el Globaco Bien, el globo hace una patata en verdad ¿eh? El globo hace una patata Pero bueno, este tío nos ha venido de puta madre Porque hemos practicado con él el tema de globos y tal ¿Nos va a servir para el siguiente partido? No, pero bueno El saque lo tenemos mucho mejor eh, Estamos apuntando un poquito mejor también Vale, vamos poquito a poco 150, me gusta Vale, vamos a jugar contra el mamón este Que me ha ganado ya dos veces Dos veces o tres me ha ganado, técnicamente creo que me ha ganado tres veces, ¿no? Porque en una eh, me largué del torneo. Así que me ha ganado creo que tres veces. Eh, vamos, por supuesto, a mejorar al personajillo. Vale, pues este momento lo dejamos así, ¿no? Me ha dado tiempo. Increíble. Eh, general 57. Yo, pues no lo sé. Eh... Drive 65, volea 3, tal, ¿vale? Revés 55, el revés muchísimo peor. Quizás eh, debería intentar ponerse más al revés, ¿no? Técnicamente. Tiene mucha resistencia, 69, flipalo. Y velocidad 58, que no está mal. Y luego potencia 65, que no sé si lo he dicho antes y tal. Eh, en cuanto al resto, 57 y el servicio 55. Vale, el tema es que podemos apretarle en el servicio. Y lo suyo sería buscarle el revés todo el rato. Todo, todo, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Así que vamos a intentar realizarlo. Que no me da cuenta de que empezaba ya el segundo saque, mamón. Mira lo que estilato. Bien, veis, el revés no lo aguanta. Vamos a tirársela al revés varias veces. A ver qué hace la, la IA. Buena. Bueno, otra vez al revés Vale, hay un poquito más fuerte Insistimos Golpea un poquito más fuerte él también Me intenta pillar el contrapié Yo estoy espabilado Lo vuelvo a intentar porque no se entera de nada Lo vuelvo a intentar porque no se entera de nada Vamos Y se me va a mí la olla con el golpe fuerte Pero quería probarlo Vale, despejamos con el pecho Estupendo, ha sido fuera. ¡Qué saque, tío! ¡Qué segundo saqué! Venga, va, va, va. Esto es lo que vamos a hacer, ¿eh? Vamos a empezar a subir, gente. ¿Qué pasa? ¡Ay, joder! De verdad es que es que no veo, tío. Con el revés está claro que falla más, ¿eh? Ojo, sacaso. Sacaso, pero la pilla el otro y me cago en su... Bueno, pues la profundidad de nuevo, tío. ¿Por qué han tirado tan profunda todo el rato? Coño, nunca se les queda corta. Es increíble, sacaso, vámonos. Saque de campeones. Este juego no está hecho para mí, ¿eh? Este juego no está hecho... Para mí con el tema de la profundidad. Buena. Va a llegar... A tu casa. Muy bien. Sí, señor. Aquí hay, hay que tener paciencia. Más que nunca. Más que nunca. Bueno... ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno, bueno. Tranquilo, ¿eh? ¡Vamos! ¿Lo ves? Por meterla, tío. Por meterla. Bien. ¡Vamos! Se desespera, tío. Mentalidad aquí. Mentalidad. Tenemos un 5-2 con... Mete uno, me vale Bien Uy, uy, uy, que he sincronizado Buenísima Perfecto, Pablo, muy bien Muy bien, eh La venganza contra Norrieja Pero no cantes tan rápido, Pablo Venga, un puto ace ¿Eres capaz de hacer un puto ace? No Pero Sí, un golpe ganador Vamos, he ganado Noriega, tío, el top 3 Seguramente Bueno, y ahora, claro, ahora bajará Pa' tu casa Pa' tu casa Ahí está, doble falta, hemos hecho ninguna El una es, hemos metido un puto ace ¿eh? Error no forzado, nosotros 14, el 21 Es que hay que jugar a eso A que él falle eh, Punto ganadores he hecho 7 y él ha hecho 9 Hay que subir esos puntos ganadores Y me ha dado 230 Ah, coño Es, ver, es verdad que esto es la final Que esto es la final, tú que era la final? Pues venga, para tu casa, Norieja eh, enhorabuena, ha ganado el torneo De puta madre, es verdad que es la final Sí señor, ahí está, Matusalén Len Y lo vamos a dejar aquí Estupendo, estupendo Sí señor, vamos con el área del jugador Que tengo 230 y tanto Vamos mejorando poquito a poco La potencia la dejamos en 54 Que puede ser más interesante lo del drive Emparejamiento Pues en, en principio Nos encontramos a, a Nuele. Luego en semifinales eh, jugamos contra el Hatzfeld, este. Y luego jugamos la final contra Norieja. Así que bastante bien. Ganador del torneo, estupendo. Títulos de temporada, bla, bla, bla. Más toma 75, nos ponemos en el 24. Hemos subido muy poco, pero es lógico porque eh, los temas están ya muy arriba. Premio, 210.000. Eh, ok. Y... Vamos a verlo, que estamos en el 24, pues el primero sigue siendo Norieja, y eso que le he ganado, ¿sabes? El siguiente es Nuele que perdió la semifinal contra Norieja hace un momento. Este, a este también le he ganado y también está bastante arriba, o sea que, ojo, ¿no? ¡Guau, wow, eh! 386, está muy por delante mía. es que yo, claro, he perdido muchos torneos, muchos partidos y tal. Vamos a jugar en Fiji porque tiene pinta de molar en la pista. Así que nada, muy, muy guapo, muy bien detallado. Capital de eh, Fiji, suba. Emparejamientos. Aparezco, ojo, ojo, no aparezco siempre en el cuadro superior izquierdo, sino que es aleatorio, lo cual mola. Y estamos abajo, muy bien. De hecho, imagino que será por... que tendrá que ver el ranking también, ¿no? Le damos a jugar y vamos a ello. De 48, el contrario frente a mis 43 de general. Pero lo importante es que tiene cada uno. Drive, estamos empatados en 52. Mira el... el ¡Qué chulo! Bolea, eh, estamos... Eh, le gano yo en Bolea. O sea, 36 a 39. Luego, revés, 60 a 49. Potencia, 48 a 54. El último número, por cierto, es siempre el mío, ¿vale? Siempre digo primero el de Turner. Y. Eh, ¡Ojo! ¡Qué bien se ve, tío! La madera que es guachaba oh, el flipante. Bueno, servicio 32 frente a 39. Velocidad 50 frente a 39. Resistencia 60 frente a 39. Y resto 47 frente a 39. Creo que el resto, la resistencia y la velocidad tampoco es tan necesario. El, la volea, creo que ya estoy bien. El servicio podría mejorarlo. Pero bueno, no lo sé. Eh, veré, veré en los indicadores eh, qué realmente es lo que se mejora del servicio. Imagino que será de todo un poco. Será la precisión, la volea. O sea, la volea, la potencia y todo eso. Vale, vamos a darle. Ahí está. Buena. Buenísima Vale, no he apuntado Pero me ha salido el golpe fuerte Ahora no porque lo he hecho muy tarde Bien Aguantando ahí Vamos a ir con el saque red Como veis ya saco estupendamente ¿eh? Boleamos otra vez, Pablo, ¿por qué coño suelta? ¿Eres inútil o qué? Venga, va, va, va, va. Me enfado, ¿eh? Y no es para menos. Mierda. Buen globo, buen globo. Pero habéis visto. He ido para atrás. No, no, no. Joder, con la iglesia, hostia. ¿Qué hace? Tío, que no veo la Es que no veo la bola, tío. Es que no la puto veo, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pa es que la veo más. Que va a caer antes, ¿sabes? La bola y que, la, y le, que, que puedo rematarla, pero no, es un globo, pero no me doy cuenta, tío. Buena, ponme la derecha. Ponme la derecha, crack. Ahí está. Buena. ¿Hemos mejor a la derecha? Yo creo que sí Bueno, buscando ahí la precisión mmm, Igual no era el momento, Pablo De buscar la precisión Pero bueno, como tengo alma de ganador Mira, ¡boom! ¡Boom! Ahí el sonido Ha sonado un tablón diferente, tío pues me lo ha parecido a mí Ya se ha arreglado Vale, perfecto Eso es más rara, tú Vale, lo ve Ahora me ha botado menos profundo Que creía que no me iba a botar así Y la he liado Porque podía haber ganado ya el punto, creo Más 40 puntitos de experiencia. García Lorca. ¿Jugamos contra García Lorca? Ah, no. Ese es el que ha ganado, ¿no? Jugamos contra Ray... Ray que, que perdió contra... Contra el vieja este, tío. No me sale ahora el nombre. Yo creo que en verdad lo suyo es jugar el... los torneos ya en difíciles y a tomar por culo. Porque esta peña es más o menos similar. Perfecto Perfecto Estamos jugando mucho mejor ahora, eh Me Estoy intentando colocarme mejor Y lo consigo Ojo, eh, lo he dejado loco Con, con el efecto, lo he dejado loco Buenísima, ¿no? Buenísima Vamos, ¿qué hace? He hecho un globo por la cara, ¿sabes? Buenísima. Eh, bueno, cuando muchísimo mejor. A ver quién me toca la final. 55 Y mejoramos también el revés Vamos a mejorar también el revés un poco ¿no? Así ah, está bien, venga, más va. Vale, García Lorca Jugamos contra García Lorca Ah, no, contra Guarda Cuando veo la profundidad, bien, tío Pero cuando no veo la profundidad de la pelota, tío o mejor dicho, cuando no acierto la profundidad de la pelota. Porque prácticamente no hay ninguna vez que yo sepa al 100% dónde va a botar la pelota. O sea, dónde va a caer la pelota del contrario, tío. ¿En qué parte de profundidad va a botar? Y así, créeme, que el juego se complica una burrada. Porque aquí me habría adelantado, tío, a la bola, pero bueno... Buenísima. ¡Puf! ¡Qué buena tú, eh! ¿Cómo me la he quitado encima? Y yo, hemos mejorado una burrada, ¿eh? Hay que mejorar más la derecha y el revés. Bueno. Buenísima esa. ¡No! Tío, ¿te puedes creer que creía que botaba mucho más a la derecha, tío? Y menos... Y bueno, y como mucho menos profundo... Buenísima. Buenísima. Pues 3, bueno, Bien. Hemos ganado el torneito, tío. Error no forzado, 6 Bueno, vamos bajando cositas, ¿no? Punto de bloqueado, eh, más 120, ok. Eh, suba, open, enhorabuena. Has ganado el torneo. A ver, en la foto se ve como... Claro, es que se ve con un brillo y demás, ¿sí? Porque tendrá que haber un límite. No me podré poner al final eh, todo a 100, ¿sabes? Entiendo. Así que nada. Pues salimos y vamos a por el último torneo de hoy. Puntos en temporada. Eh, clasificación número 20. Nada mal. 222.169 algo. Vale, resultado. El Denis Nuele este. El de Kenia. Que le hemos ganado, por cierto. Y en la temporada vemos, por supuesto... Que el Noel está primero. El Norieja está segundo. O sea es que no va a tocar uno de estos dos para semifinales, seguramente. Vamos a ello, ¿no? Vamos a jugar Moscú, que creo que será lo mejor. Sajin. Este contra este no he jugado todavía, ¿no? Pista cubierta. Tiene buen servicio. O sea, es que. Simplemente fijaos, ¿vale? O sea, comparadlo con el. World Tour 2, ¿vale? ¿El qué? ¿La jugabilidad? No. Eh, los fondos, ¿vale? Aquí vemos Rebeca, ¿vale? Rebeca, una amiga mía. Eh, Babolat, Diadoro y Adidas. Ahí al fondo, ¿vale? O sea, son marcas y estos son los carteles y paneles y tal. Y luego en la derecha vemos una banda de Babolat, de Levian, ¿veis alguna eh, duplicación? O sea, ¿veis que estén repetidos? No, tío. No están repetidos. Y están bastante bien. En chiquitito. Con su espacio para no abrumar. Ahí está, gracias por cambiarme. Toma esa. ¡Uy! Lo veis yo, es que de verdad, la profundidad. La profundidad así muy pesado. Y lo ve, a la izquierda tenemos Primes, O Price, eh, va a volar. Buena esa. A ver el globo, se me va. Corría para atrás el colega, eh. Este va a correr. Se abre un poco, yo me cierro. Qué mamón. Corre. No llegamos. Vale, va a estar divertido esto, eh. Vamos Qué mamón Es bueno boleando, ¿eh? No me he fijado Y yo ese, el del bigote es alto, ¿no? Vemos aquí los detallitos del... De luz Luz natural Que entra por... Alguna vidriera o algo sido unos movimientos el, el loco este, como que subo, pero no ¿Veis? Tío Bien. Y la verdad es que la iluminación esta eh, le queda bastante bien también, eh. Nana, yo estoy flipando con la calidad gráfica de este juego. Sube, pero toma. Luego vemos también por ahí el lobo de 2K ahí en un cubo. O sea, no vemos el el lobo repetido 200 veces. Es que tío, es que es otro level. Se nos da Toma, chaval Toma, ángulo, crack Toma, angulaco, chaval Ni tan mal, ¿eh? Vamos a jugar con el cortado Fua, chaval, no sé para dónde iba la pelota ¡No! Le da muy tarde Venga, entra, entra, entra, entra ¡Vamos! Globaco Buena Ya está te he visto, amigo, que subías, que engañas, intentas engañar mucho, pero a mí no. ¿Te imaginas que me hubiese salido el saque? t Buenísima, ya está. Eh, pues ahí está, victoria. Bastante fácil. Esto era semifinales. Si no me equivoco... No, ¿esto era la final? ¿Esto qué es? Esto es el, prim el primer partido, ¿no? Sí, claro, esto es el primer partido. Estoy loco. Yo me quedo siempre con 10. 10-3, gente. 10-3. Y luego, primero servicio. Bueno, da igual, 77. Pero en fin, más 100 puntos de experiencia. 120 en total. Ok. Y jugamos contra Norieja, la vieja. O oh, a 47. A ver si se nota. Eh, que sí, igual, general 57. Pero bueno, vamos ganando, ¿no? Fijar la vista esta del estadio, que bonita. Vemos ahí, claro, las la vidrieras. Lo cual hace que sea un poco falso, ¿no? Porque si la luz entra por las ventanas... Y las ventanas tienen... O sea, tienen como... Decirlo... Sujeciones o algo así... Bueno, que en la sombra se debería ver, ¿no? Parte de esa ventana... ¿Vale? Buena va... ¡Fuera! ¡Bien! Buenísima... Es que flipalo tú, chaval... Yo jugando a esto de chico, es que normal que el juego me durara mmm, ni 10 minutos, ¿sabes? Y me cambiara al Virtua Tennis 9, 2009, quiero decir, ¿eh? el 9, ¿sabes? Ya quisiéramos Que hubiese un Toy Spin 9, tío Ojo, la que hemos pillado, tío Bueno, me ha fundido ahí, las cosas como son ¿Sacaso? Buenísima Buenísima, eh Bien, bien Y yo me está molando Porque vamos mejorando al personaje, tío Y se nota, ¿sabes? Y se nota Que eso es lo que más gusto da, tío Cuando tú tienes a un personaje Le das puntos de habilidades No sé qué, no sé cuánto Y se nota, tío Que hace más daño y todo el rollo Luego, por ejemplo Uno de los juegos que intenta O no hace bien eso Para mi gusto o no muy bien, en parte... Bueno, da igual, no vamos a hablar de eso. Es que hay algunas veces que es todo tan, tan sutil y tan progresivo... Que claro, no te das cuenta. Corre, corre, corre, corre. No. Joder, si es que me como la bola por la profundidad, tío. Es una putada que flipa. Es que me jode, tío. Me jode por eso. Porque sé que podría jugar mucho mejor... Pero por el tema de la profundidad... Pues me cuesta bastante Pero bueno, que jugamos mejor es una realidad Y que le vamos a cortar Y romper el saque eh, Espero que también Sea otra realidad Puta ¿Qué ángulo? Bien, bien, bien, bien, bien, eh Muy bien, sí señor, 15 iguales Vale, sacaso, ¿eh? Pff, o más salió. Buenísima. Vamos. Bien aguantado, tío. Bien aguantado. Tres iguales. Muy buena. Buenísima. Vamos. Buenísima también Buscamos el contrapié Qué profundidad, eh Buena también Buenísima, vamos Esa es Contrapié no, no, tío, qué poquito. Lástima que no haya sido línea, ¿eh? Bueno, tenemos que romperle uno. Uno más. No me lo creo, tío. Buenísima va. Bien. No, bien, no, mal. Creía que se le iba fuera, tío. Me cago en su prima. Mal, tío. La puta profundidad, de verdad. La puta profundidad, colega. ¿Qué hace? Vamos. Tírala fuera ya, colega. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, es que De verdad, la profundidad me engaña Muchísimo, tío Buena esa, apretando ahí Buena, va. Paciencia. Buena, va, va, va, va. Aquí el que aguanta, gana. Ahí está. Ahí está. Seis, siete... Trincamela, hijo de puta Cómo me ha engañado, tío Se abre el mamón y va y me saca la T Tío, venga ya, tío, dos putos heys Ay, yo sufriendo con el puto Vamos Buena De derecha el colega Vamos Vamos Ahí lo tenemos. Ha costado, ¿eh? Ha costado una barbaridad. Uf. Uf. 150 puntos más. El servicio. Me gustaría mejorarlo también al 59. Creo que yo que sí. Así que bueno. Eh, ¿Guardamos cambios? Sí. Vamos a jugar. Drive. Muy poco drive. Pero mucha mucha volea, gente. Mucha volea. Así que va a ser saque red. Joder, qué mal, Pablo. Ojo. Se la come. Otra por ahí. Bien. Esa la tenemos más o menos controlada. Joder, colega. Bueno, qué suerte. Sube. Pues toma, para que subas. Tú sigues subiendo así, amigo. Que yo te voy haciendo esto, crack. Vamos a ello, ¿eh? Bien, lo tenemos hecho. Sí, señor. Pues un 3-0 en la final. Uf, bueno, pues vamos avanzando poquito a poco, ¿no? Así que bastante bien. Más 210 puntos de experiencia. Lo cual fenomenal. Salir más 75 puntos en temporada. ¡Bum! Nos ponemos el top 15. Bien, creo que es más o menos suficiente. La resistencia y velocidad estaría bien. Pero, joder, es que no hay tantos puntos, pato. Así que ya cuando me sobren puntos... Que 15 tampoco son muchos dentro de lo que cabe y 30 tampoco. Con lo cual esto ya lo podré, lo podré sumar porque estos son 30. Así que de momento, de momento bien. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo, por apoyarlo y demás. Que sé que es una serie un poquito menos entretenida, menos vistosa quizás que el Top Spin 4. Pero bueno, se hace lo que se puede también, ¿no? Es más realista en algunas cosas, es verdad que es más de simulación en algunas cosillas, pero a la vez esa simulación que tiene para mi gusto también pierde y hace que pierda parte de esa simulación. Es un poco contradictorio, ¿no? Es como, esto es muy realista pero a la vez rompe el realismo. ¿No? Eh, suena muy contradictorio pero bueno, ya lo explicaré en un vídeo analizando este juego y comparando con el Toy Spin 4 y por qué creo que o por qué a mí me parece todavía sin haberlo visto en profundidad y haberlo pensado en profundidad por qué siempre me ha parecido el Toy Spin 4 un mejor simulador que el 3 y es por parte de la, de la jugabilidad y el, el, bueno y el sonido también hace mucho y muchas otras cosas pero bueno, en fin, muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver. Adiós.